Mi nombre es Juan Miguel Ortega Mún y soy domador de dragones. En 2010, fundo el Taller de las Ideas Prodigiosas. Es un espectáculo de teatro urbano con marionetas gigantes... ...diseñado para grandes desfiles y pasacalles... ...en una propuesta innovadora de fusión cultural. El dragón chino de más de 7 metros recorre las calles de la ciudad... ...persiguiendo con alegría la perla de la sabiduría... ...y acompañado de dos leones chinos gigantes... ...y lanzafuegos, y músicos, y bailarinas. Diseñamos y construimos nuestras marionetas gigantes por encargo... ...reduciendo el impacto ambiental... ...a través del uso de los materiales reciclados. ...la personalización de nuestros dragones chinos... ...es una síntesis de tradición e innovación... ...en el imaginario colectivo... ...las reacciones de sorpresa, las reacciones de alegría... ...y de identificación con algo que los emociona... ...y los hace tener una experiencia vivencial... ...con el espectáculo.